Los alimentos que se compran se sabe bien poco. Tú cuando vas a comprar en una tienda prácticamente no sabes absolutamente nada de, de lo que estás comprando, ¿no? Es así de simple y así de triste, ¿no? Los alimentos en las grandes superficies son baratos porque no se valora el trabajo de la gente que los está que los está produciendo, ¿no? <tose> El ver que compañeros estaban cerrando explotaciones va a ser que han estado siglos y siglos entre nosotros y, y cerrarlos. Y eso te. buah Dolor de tripas, pero dolor de tripas. Está claro que los poderes públicos y privados están conchados en que la agricultura no prospere, en que la vía campesina sea una vía muerta en Europa, por lo menos en, el, bueno, en Europa y en el mundo. Transformarnos de agricultores o de campesinas transformarnos en obreros del campo, ¿no? obreros de multinacionales del campo. Está claro que hay un montón de gente que no está dispuesta a aceptarlo. Y por otro lado yo espero, es mi esperanza, ...hay un montón de gente que aún no sabe que es agricultura y campesina... ...y que lo va a empezar a descubrir estos años ¿no? ...o sea, va a empezar a lanzarse a la aventura de, de ponerse a producir lo que, lo que necesita para vivir".